Y el momento de sacar buenas notas Lo aventé al barranco, meto goles, te dejo en el banco, Con la casaca, la sudoba, por todos mis llantos La bandera que se la pongo en alto Usa me toca y me provoca Hace que me estañe y salga veneno puro de mi boca La base explota, el cerebro aloca. Y despierta en mi varias letras y prosas El poeta maldito despertando un mendigo Buscando la cataxi se vuelve divino En el estribo la mirada hacia el destino, las piedras que me estorban las pateo del camino Pies con puntas de plomo, hoy en la está repartiendo clases en el micrófono, raperos falsos incomodo, pero mi saliva es veneno como el de dragón de comodo. Bien, como dragón de comodo, bien, como dragón de comodo, yo sí, la que la de Yo Quedó, quedó, quedó, quedó. Y Fresh Music